a todos chicos y chicas sol craneano de nacimiento Bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Espada Nuzlocke En lo que Aaron está comiendo Pues yo voy a subir este vídeo Entonces voy a refrescar Y voy a poner bien el título porque Yo estos directos los hago en, en multistream Entonces se va a poder ver tanto en Youtube como en Twitch Eso sí, no voy a estar tan pendiente al chat de YouTube, lo siento. Ojalá, pero es que no tengo esa capacidad de multiplicarme yo mismo. Así que yo los saludo a todos. Y espero eh, poder leerles lo más pronto posible. Voy a escribir también bien el, el título y demás. A ver... Por... La descripción, súper importante la descripción si no oh que mal no se puede estar sin un ratón aquí bueno por el momento veo que hay dos personas en youtube tres, oh que bien, y le han dado la ya y todo, oh, que son, son geniales eh, díganme si se escucha bien porfi se lo agradezco de verdad Para escribir bien la descripción Ponerle un Una portada Que para eso la hice Mientras sí estoy leyendo lo, Los comentarios y pongo El crono después de que ya esté todo bien Puestito Uy, me acaba de llegar la notificación um... Vale. Ni caso, ni caso Una persona en Twitch, hola ¿Quién eres? Diargo El Pokémon Espada Nuzlocke, Listo Guardar Y ya pondré luego las etiquetas bueno. bueno Bueno, bueno, bueno, bueno Sate, sate, sate Vamos a ver quién está por ahí Pueden hablar, que se va a ver el chat en, en el, el vídeo, ¿vale? Pueden hablar tranquilamente. No problema. Y así lo voy saludando mientras termino de configurar esto. Que espero no tardar mucho, llevo poquitos poquito minutos de directo. Copiar y pegar aquí. Y ya debería de terminar, ya con esto. etiquetas, pegar, guardar y bueno, ya sí que sí, ya está bien puesto todo en YouTube, está bien puesto en Twitch, tengo el Twitch puesto, tengo el YouTube puesto, perfecto, eh, cojo los mandos y empezamos, vale, lo tengo ya todo preparado. Eh, como pudieron ver en el anterior capítulo Pues... Mierda, se me acaba de desconectar la Switch No me lo puedo creer Por coger los mandos Nada, se soluciona rápido Fuera, venga Hola a todos los que estén por el directo por el canal Hoy Vamos a darle a empezar y empezamos con el capítulo de hoy Hoy sí, ahora sí Bueno, cinco minutos tardan en, en prepararlo todo, tampoco es mucho Empezamos en directo En teoría ya había empezado, pero bueno Voy a hacer una prueba a ver. Hola Hola a todos Pues sí, sí se ve. Perfecto, voy a subir un poquito el volumen Aunque yo creo que se escucha perfecto todo Y estupendo a ver. Sí, sí, sí Sí, sí, sí sí, sí, Todo bien, todo perfecto y estupendo eh, Les comento, no puedo sobre levelear Porque el contrincante, el líder de gimnasio va con nivel 20 ¿Qué pasa? Que mmm, el señor va con tipo... Planta. Y creo que el único Pokémon que... Bueno, podría con Chocoboy o con sagi Y ya está. O sea, el resto no va a poder. Así que vamos a ver cómo, cómo hago. Y tengo que subir a nivel 20. Así que probablemente le levelaremos. Y después, al final, pues cojo y, y le doy a... Le... Bueno, eso, que le velaré y después al final, pues pelaré pelearé con, contra el líder del gimnasio. A ver, como siempre, las normas del lo que están en la descripción, por si alguien quiere hacerlo al mismo tiempo que yo. Eh, esto, los, los árboles con vallas solo lo voy a hacer una vez, ¿vale? Ya está, lo puedo hacer más, pero solo se hace una vez. Y bueno, es un Pokémon de ruta también. O sea, aquí hay peleas y Pokémon de ruta y de todo. Eh, creo que lo primero que me toca es la pelea. Venga, vamos a ello. ¿O oh, ¿qué pasó? Dice. Me ha traído. Me he traído a mis Pokémon al campo para someterlos a un entrenamiento intensivo. Vamos a ponerle el broche a un combate. Con un combate, que digo. Cría Pokémon. Eugenio te desafía. ¿O oh, ¿qué pasó? Vamos a ver. Se ha caminado Creo que se me había muy alto. No, se me oye bien Quizás un poquito de... Ahí ahí se me tiene que escuchar De puta madre Saca Meowth Galar No sé si ya tiene el tipo a cero. Es a cero sí, a, a Normal a cero, creo eh, Wow Realmente no me acuerdo Qué tipo era el Miau Galar, pero bueno, picoteo Uso sorpresa. Mierda. Venga. Da igual. Ahora sabremos si es... ¿De qué tipo es? Picoteo. Picoteo no hace una mierda. No es eficaz. Vale. Gruñido. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar a... A Usagi. Por si acaso finalmente es este tipo acero. gruñido, bien, bien vamos a usarle ascuas y miraremos si es tipo acero definitivamente es tipo acero adiós mío. michi a nivel 16, bien no puedo llegar a a nivel 20 así que no hay problema a ver, Encanto. Encanto. Reduce mucho su ataque. Hombre, entre Encanto y Ojitos Tiernos, casi que mejores Ojitos Tiernos. Así que... Por Ojitos Tiernos ataca primero. Cedot, <coughs> ¿Vale? Seguimos con... Con Usagi. ¿Qué Pokéball era esa? No era una Pokéball normal, ¿no? Ahí está, C Fuera, uno menos. Nice, como diría, ¿no? Nice. Usagi el 18. Vale, Usagi Tora el 16. Quiere aprender a Mago. Eh, no. Directamente no, es que no, no voy a venir no voy a Battlefree. Os hmm. voy a seguir con Usagi No voy a arrepentir quizás Vamos a usar Asqua Podría haber usado a, a Thor No, <ríe> se quemó no. Se sé quemó, no. supersónico Que no se lo cargue Que no se lo cargue Ah, está confuso hmm. Pues creo que sí que voy a usar a Thor Voy a usar a Thor porque usagi con confuso puede hacerme mucho daño. Pero mucho, mucho daño. ¡Wow! No hay nadie viendo el directo. Soy yo. Bueno, bueno. No pasa nada. Sí si juego un rato. Si van viniendo, vayan saludando y eso. Bola volteo. Disparo de mora. Bueno, no me preocupa. Pues nada, el nombre del Pokémon de Ruta se lo tendría que poner yo. No hay Chocoboyo subió al 18. Vale. F en el chat al 17. Y Cuarentena al 18. Vale. Quiero aprender soníferos. Sí. A ver, absorber y me agotar es lo mismo. Y así que voy a quitar a Sorber. Le dejo Somnífero para que sea el Pokémon Troll. Perfecto. Y el Pokémon Genio. ¡Oh! ¡Uy! Pensaba que estaba en plena forma. ¡Uy! ¡Oh! Bueno, lo. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Evolución. Perfecto. Perfecto. Una evolución en el quinto capítulo. Perfecto. ¿Quinto o cuarto? No me no acuerdo. En el cuarto. Segunda evolución y llevamos solo cuatro, cuatro directos. Oye, eh, no está mal. No está mal. Corbisquire. Corbis Oye, pues genial. Porque justamente los dos Pokémon que me van a venir bien. Pues están, están ya evolucionados. A ver, mira. Ya puedo abrir las cajas. Por lo tanto, ya podría ir, a, eh, podría ir subiéndole nivel a estos. En el caso de que Usagi y Chocoboyo ya lleguen al nivel 20. Entonces yo creo que los dejo al nivel 19 y los cambio ya por alguno de estos dos Vamos a por el Pokémon de ruta Que creo que lo voy a hacer por aquí Por aquí A ver si sale algún Pokémon de ruta Pues mira, salen dos, que nada menos Una raíz de energía Ese no vale, ese no vale, vale porque no, no tenía la, el, el, la exclamación arriba Hola a las tres personas que me están siguiendo Ah, es Melanie Oh, Melanie, ¿qué tal? Oiga, mi crush me está ahí siguiendo en todo YouTube Discord, Twitch, Twitter, Facebook Y quiere que me haga cuenta de Instagram para que me siga Qué bien, qué bien, qué bien Bueno, no voy a luchar contra este Electrike Porque no lo puedo capturar No es el Pokémon de ruta Vamos a ver si me sale... Mira, S7 de ruta ese sí ruta Y es un gulú. Dios mío, se me está llegando los Pokémon. El equipo de Pokémon normales. <ríe> bueno, eh, es un gulú. Vamos a usar rapidez. Que no creo que se lo cargue. No. Es más, le puedo usar dos. Uh, uso copión. Aprendió a rapidez. Y uso rapidez. Bueno, vamos a capturarlo ya Y Melanie, eh, es Pokémon de ruta ¿Quieres ponerle nombre? Hola Arón. Soy la única que lo está viendo No, también lo está viendo Arón Y yo <ríe> eh, Melanie, eres la, la que Estás en el En el directo, así que si capturo este Gulú, que sí que lo voy a capturar Vas a ponerle nombre, así que elige bien Elige bien Venga, Melanie ¿Cómo, cómo llamo a este Gulú? Porque si no se lo tiene que poner a o se lo tengo que poner yo. Gulú. Y ese gulú se va a llamar. Ponémosle el mote. Ya que cualquier cosa le ponen Mela Ni la poeta a un poke. No cabe, son 12. 12 caracteres nada más. Le puedo poner Mel Poeta quizás. Pero Melanie Poeta no creo que quepa. A ver. Me... La... Ni... Ah, pues sí, sí cabe. Melanie... La Poeta no. La Poeta no creo que quepa. La Poeta. Sí, pues sí cabe. No. <ríe> Bueno, Melanie Poeta Eso sí cabe Poeta Melanie Poeta Melanie Poeta sí cabe Pues nada eh, No la ponemos en el equipo Arpc Al Arpc ¡Al Pues nada Oh, polvo plata, ¿tengo algún Pokémon tipo bicho? Sí, se murió <ríe> Se murió uh, uh, uh. Dios, es que Chocoboyo Usagi Cuarentena dentro de poco pf, Les toca meterse en la cajita Si no, si yo nivel 20 Pues ya la jodí Venga, combate Qué chiquitito veo hoy todo esto porque chica Alicia te desafía. A ver qué me dice. Milceris. Milceris. Mm. Vamos con una bola al trueno de esta bola Voltio. Qué bonita. Qué bonita la bola. Eh, dulce aroma. Bueno. Vas al ataque, pero no al ataque especial. No, la evasión. Ah, pues, pues nada, déjalo. <risa> que le den. Otra bolita voltio. Y Thor hizo lo que tenía que hacer: cargarse a Semir Venga. Mira, Usagi está en el 19. O sea, Usagi vaya para la caja. Aprender nitrocarga. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. 50. De cajón. De cajón, porque encima tiene más ataque Así que, asco afuera. Y aprendió Nitrocarga. Yo te he cortado el paso. Y tú me has cortado el rollo. Y sigue riéndose. Está loca. Está loca. Bueno, vamos a guardar a Usagi. Y vamos a sacar... Eh, el tercer. El tercer gimnasio es tipo Fuego. Joder, el único Pokémon tipo agua es el, el Magicarpo este. Venga, vamos a meter a Wobat. A Mike Wasuki. Mike Wasowski. Y dejamos. De momento no dejamos a ningún otro. Y vamos para adelante. Venga, vamos a ver qué, qué me depara el futuro. A ver quién escribió. Dice, justo yo elegí un gulú shiny en uno de los directos. Soy un gulú. Pues sí, era un gulú. ¡Gulú! Eh, sí, venga, vamos a así. Que hay muchos combates. Oh, objetos también. Hay un montón de objetos. Hay objetos, hay combates. Hay jumpers que vienen corriendo hacia donde estoy yo. Quita, bicho. Ya, vamos. vamos de cabeza, de cara. Soy Eevee y mis evoluciones son una pasada. Uh. Uh, uh, uh, uh, uh, Porque chica Dora, la exploradora. Oh, Dora, ¿qué pasó? Saca Eevee. Vale, sí, bueno, ya más o menos. Mira. Dios, combate épico. Let's go Eevee contra Let's go Pikachu. ¿Quién ganará? Ojitos tiernos. Muy listo, pero bola a volteo no es un ataque físico, es un ataque especial. Así que, GG para mí. Para mí. Vamos a, a hacerle una onda a volteo. iba a hacer un ataque rápido, pero me acaba de bajar el ataque, así que no. Bola a volteo. Y, joder, no muere. Placaje. Venga, Thor, tú, tú aguanta, aguanta, como el tómalo Ahí. Paralizado. Por puro mierda. Bola a volteo. Fras Golpe crítico Encima, un crítico cuando ya está a punto de morir Suerte, qué suerte Michi está al 17 Vale Dice, soy Ivy y me ha pasado de revoluciones Joder Qué chiste más malo Qué chiste más malo Eh, eh, eh, eh No, no, no, no, no ¡Electric malo! ¡Electric malo! Quiso, quiso saludar. Salir. Eh, vamos a coger los objetos. Objetitos. ¡Uy! Joder. Hay un objeto aquí arriba. Aquí. Un antiparalizador, Muy bien. Vale. Mira, el Electric viene, viene buscando pelea. El hijo de perra. El hijo de perra porque es un perrito. Vamos a meter a Mike Wazowski. My Wazowski. Pero espérate, aquí hay un objeto. ¿No? No. Los objetos no están ocultos. Eh, ya el Pokémon de ruta... Jo, Podría haber sido un Milseri. Jo, me hubiese gustado, ¿eh? Ah, no se partió oscuro, ¿eh? Se partió la caja. Te partiste la caja resonante, ¿no? A ver. Aquí... ¡Os, oh, os, oh, os! Oh. Pin Misil, wow. Esto estaría bien enseñárselo a, a algún Pokémon, el que sea. Eh, ¿A quién podrá aprender Pin Misil? A ver. Ninguno, qué bien. Me encanta, estupendo. Oye tú, quiero pelear contra ti. Soy el más perspicachu ¡Dios mío! ¡Vaya chiste más malo! Uf, soy Eevee, soy Pikachu y corazón es un engaño. Un poemita. Pues sí, es un poema. Hola, Mar eh, porque Maníaco Marco salca Joystick. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Pero Maywazoski es tipo volador. Vamos a ver si tiene ataque, sí, tiene ataque tipo volador, que es Tornado. Y se va a cargar el Joystick. Pero me acabo de acordar que el joystick es también tipo eléctrico, me cago en la leche. ¡Hostias, hostias! Mywasaki my que se muere. La velocidad bajó, vale, pero puedo cambiar, ¿no? Dijo. Vamos a meter a. a. a Michi, que hoy Michi no ha aparecido por el. por el. El episodio. Vamos a ver qué dice Michi. ¡Oh Michi! Minchino. Picadura bien yeah. No problem No problem Me acabo de acordar que Mike Wazowski Sería la peor opción de todas Ya que al ser bicho Le gana a Psíquico Y el ser eléctrico le gana al volador Así que fail Que tenía ahí a Mike Wazowski el primero Picadura <tose> Gran encanto, bueno, se enamoró Porque se enamoró <ríe> Venga Seguimos con los hitos tier Con Eco que diga y yo voy a quitar y poner otra vez la tele. Para que se vea bien, porque si no lo no veo una mierda. Bueno. Perfecto. ¿Eh? Con, que como no voy a la escuela, no estoy muy activa. Oh. Va a sacar a Grubin. No me acuerdo qué Pokémon era Grooving Te soy sincero. Mil por cien. Vamos a meter F en el chat. No me acuerdo qué Pokémon era Gruby. Ahora me acordaré cuando lo vea Ah, vale, vale, vale. Pues nada, es tipo bicho. Así que.. <risa> Fail. Postezo, venga. Postezo. Agarre. ¡No! ¡No! Bueno, no quito mucho. Vamos a dormirlo. Estas son no lento, muy bien. Y vamos a usarle. Ácido, por ejemplo. Ha sido un placer, venga. Y no se durmió. Qué raro, ¿no? Ahora. Tardó, tardó en dormirse. Confusión. Y como todos bien saben, con, con Confusión la inventó, inventó Confucio. Confusión otra vez. Aquí está dormido como un tronco. Confusión Confusión Venga, toma por saco Me extraña que, que el pokémoníaco este No tenga El pokéchigo no tenga un Pikachu Pikachis, Dios oh. ¿Qué? ¿Qué? qué? Uf, duelen, son chistes muy malos Son más malos que los míos Y eso es mucho decir A ver, tú Entrometido, Culú, ¿te imaginas? Shiny lo repartiría, hombre. Si me sale algún Shiny mientras juego, lo reparto. Lo regalo. Os lo regalo si me sale Shiny por el, por el camino. Ahora, si me sale Shiny eh, y es Pokémon de ruta, no lo regalo. Eso es para mí. Eso es para mí. Eh, por aquí había más cosas. Un oh, Miau. Un oh, Miao Galar. Pero no lo puedo capturar. Un amuleto. Pse. Muy bien. Pues vale. ¡Ostras! También me puede pelear desde lejos. Llevo 50 años criando Pokémon. Dios. Entonces tienes que tener 50 años. ¿Has venido a estudiar mis métodos? O sea, ese tiene 50 años. Ese tiene 50 años. Crea Pokémon, Adrián. Hola, Adrián, ¿qué pasó? ¿O ¿Oh, qué pasó? ¿Tú tienes 50 años? Sí, claro. Si tú tienes 50 años, yo tengo 250. Mike Wasowski. Mal. Error. Pokémon. Vamos a meter a... A... A, a, a cuarentena. Hombre, se nos... Re... Melanie se los regaló a quien estén en, en el directo, está claro. Venga, vamos a a agotar Malicioso, si me va a bajar ataque o la defensa, la defensa, Uf, eso es un problema, eso es un problema ¿Cómo es eh, voy a hacer un failerbol Como es tipo como es verde será de tipo de tipo planta Así que mega agotar no le hará nada <risa> Venga, Electraic pa tu casa. Fuera, uno menos. Juan Les. que es de un grupo de música. Juan Les. Chocoboyo llegó al 19. O sea, Chocoboyo ya pa, pa la cajita. Y Lotat. Lotat. Lotat. Mm, Venga, vamos a usar a Thor para ir contra Lotat. Aprovechando que tiene Lotat a plaste tipo planta, tipo agua. Eh, pregunta, dime me Melanie mientras estoy peleando. Pregúntame lo que quieras. Es libre, pregunta. Joline, absorber. Oh my god, me quiere absorber la vida y la. Pica cola. Que es Coca cola también. De Pikachu, Pica cola. La pichula. <risa> Dios, eso es otra cosa. Bueno, pues nada. Adrián, perdiste. Dice, bueno, igual no llega a 50. No, ¿me lo dices o me lo cuenta? 50. Exagerado. Exagerado, que era un exagerado. Uy, uy. Mira, aquí hay un objeto. Joder. Hola, letra, ¿y qué pasó? A ver, la, pre la pregunta dice, si donara 100 euros, ¿en serio serían 90 Pokémon a mi gusto? Pues sí. La vida entera. ¿Que no pudo escapar? ¿Que no pude escapar? O sea, ¿tengo que luchar? No, vas a ver tú. Vas a ver tú. Cuarentona, venga. Que haya la cuarentena. Bueno, no sé si 100 euros son 90 Pokémon. Bueno, lo que dice la descripción. Si la descripción dice que sí, que sí. Golpe crítico. Eso era un crítico. Madre mía. ¡Huir! ¡Huir! Ahora sí puede escapar. Menos mal. ¡Menos mal. A ver. Primero que nada. Eh, no, guardarnos. Eh, me voy a ir a los Pokémon. Y voy a guardar a Chocobollo. Porque si llega a nivel 20, la jodí. Y metemos ahí a León. León, aquí el más fuerte de, del Panteón. Vamos a moverlo al principio. Para que luche más que sea una vez. O se muera, ¿vete a esa vez. A ver. Creo que en mi vida he cogido esto. Pico afilado. Uh, qué bien. Ataque tipo voladores. No, no, no, no, no, no. No puedes pescar. No puedes pescar. No, no puedes pescar. No puedes pescar, no puedes pasar, pues no puedes pescar, igual. Que sí, que sí. Ya esta parte de aquí la revisé. Sí, sí la revisé. Pues nada. Eh... Gulú vuelve aquí. No joda. Wow, wow. Mira el gulú como viene el rodato. Yeah Gulú chuca contra ti y se quedó quieto. ¿Oh, qué pasó? ¡Uf! Te has llevado un buen placaje, ¿estás bien? Que que me, que me pasten. No serás un aspirante por casualidad. Pues sí. Se te nota la cara y me suena haberte visto en la ceremonia de inauguración. Me llamo Percy. Soy un líder de gimnasio que combate con Pokémon de tipo planta. Eh, voy al gimnasio de cintura para arriba y tengo una cara de un niño pequeño. Todo eso dijo... Quiero ver qué tal se, te la, se la gasta un aspirante recomendado por el mismísimo campeón. Anímate y pásate por el gimnasio cuando tengas un rato. Anda. Eh, está tirado, la, está tirado de piedra si sigues por esta ruta. Ok. Y tú, arreglando el gimnasio ahora mismo, que hay aspirantes esperando. Gulú. Uh, uh, es un medio, medio fantasma, uh, Dice Melanie. Quiero donar 200 euros de mi dinero Pero estoy segura que mi familia ni loca me deja Ni yo tampoco, Melanie Te soy sincero eh, 200 euros son demasiados euros Demasiado A ver, vamos a ir eh, acondicionando un poquito esto Vamos a darle el pico afilado a este hombre ¿Dónde está? Aquí Pico afilado Colocar los pies, no, como trampas. <muchas> pues no. Vale, pues nada. No me digas que me toca luchar. Otra vez con Paul. Que Paul me tiene hasta las narices. Y yo quiero llegar al gimnasio. Mira esto, Arnold. No me digas que no mola tener un estadio de Pokémon en el pueblo. Pues sí. Es lo más. A lo mejor. Y lo mejor es que Percy acaba de volver. Pero hay tantos aspirantes que me da a mí que no nos va a tocar esperar un buen rato. A todo esto, Sonia te anda buscando para preguntarte no sé qué. Pero no entendí ni mapa. Imagino que estará en la colina. Para llegar allí... Eh, bueno, mira el mapa. Claro. Jam, jam. A que venga ella, por favor. Mira, el Jaspé de Sonia. Yo que tú seguía... Eh, lo seguía, que es un guía súper bueno. Estupendo. Eh, vamos a curar. <risa> vamos a curar. Y me da a mí que para poder conseguir eh, hacer a Percy voy a tener que... Que esté un poquito más hoy. va a estar nada más que 30 minutos. Porque ahora quiere subir cosas. entonces... Apa. Esperamos volver a verte. Sí, yo también. Toda esa gente a lo mejor me da cosas. Así que... No sé. No sé. No sé. Hola Yapper. Yam-Yam. Jam. Yo era líder de gimnasio tipo dragón, pero de Que ¡Qué exacto! Wow, gimnasio yo era alto mando de tipo bicho. Bueno, fui alto mando de tipo bicho. Me pasa que ya no lo soy. ¡Oh, qué pena! Que sí, que sí, que sí. ¡Yam, jam! Venga, vamos a coger objetos. Vamos a ver. Esto es esto. Ataque X. Wow. Para que vea algo. Eh, Kazaki ¿Quién habrá puesto aquí estas piedras tan extrañas? ¿Pokémones o humanones? Dios mío. Mira ahí, Sonia. ¿Qué pasó, Sonia? Das el jumper. Jam, jam. El jumper es la bomba. Qué pena que no tengo ninguno te he visto venir hasta aquí porque quería preguntarte una cosa Bueno, me da igual Me va a hablar de, de esas cosas de ahí Que yo pensaba que era un nuevo Pokémon Y al final es, es una, la explicación de, de un Gigamax ¿Qué, qué decepción Qué decepción Toma, la tarjeta de liga de Percy, perfecto Me dice que va... Oh, dos revivires, qué bien, puedo recuperar dos vidas o oh, revivir a dos Pokémon, como yo quiera Uh, que yo he hablado más de 300 euros Pues mira, con esos 300 euros Te puedes comprar un, una Switch uh, Te puedes comprar algo Pero Muy a mi pesar O sea, nos encantaría que nos hicieras donaciones De 300 euros Pero, a ver, entendemos que, que no Que 300 euros es mucho dinero Y, y no O sea este se está partiendo el culo ahí. A ver cómo me pongo aquí detrás. Ahí, mira. ¡Oh, qué bonito! El niño se parte el culo. ¿Qué? ¿Te ríes, eh? Venga. ¿Y la niña? Uh -huh. Bueno, vamos a, a ver si... si con... o sea, por aquí no era. A ver si consigo ganar el el Gimnasio, cosa que dudo, oye, lo dudo mucho. Pero el título está muy claro: el título dice a por la primera medalla. Eh, vamos a coger el equipo. De momento, no. Estos dos, si suben de nivel, se quedan al 20, se quedan igual que el rival. Así que yo creo que sí, que vamos a, a quitar a Wasowski. Lo vamos a quitar. Ya, yeah, qué guay. Y vamos a quitar a León también. Vamos a meter a. Rosali y vamos a meter a este. Y dejamos al primero a Michi. Y venga, voy a guardar. Ah, oh, no, no pude guardar. Venga, sí, sí, sí. Venga. Que sí, que sí, que sí. Vete, largo, fuera de aquí. ¡Pol! Y no hace falta, Melanie, Melanie. Eh, nada, no te preocupes, lo no hacemos porque queremos. Me suscribo a Twitch, lo prometo. Con mis poemas, mis. Eh, claro, claro, claro. A Twitch, preferimos que te suscribas eh, que te suscribas en Twitch. A lo mejor un mes y eh, así si te llevas Pokémon y todo. Que dos que 300 euros, de verdad. Tú me vas a dar Pokéball, ¿verdad? No. Así, ah, mira, un amigo wolf ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y no sé si alguien más me daba algún. Pokémon, algún objeto o algo. No. ¿Tú me das el objeto? Mira, si tienes un miau galar, me lo cambias por mi miau. Uf, qué pena que no tengo un miau. Este te da un miau normal. O sea, un miau de canto por un miau de, de galar. A ver, venga, vamos a lo que vamos. Que si no, no terminamos. Y Aaron está, está por ahí y quiere hacer cositas, ¿verdad, Aaron? No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Hola tú, venga Sí, voy a entrar Todavía no tengo Que sí, que sí Todavía no tengo todos los Pokémon a nivel 20 Pero voy a entrar <ríe> Me va a costar la vida Solo agarra A Scorbun y ganaste Bueno, no sé, así de fácil fue para mí eh, Sí, claro, pero es que Si se me muere, no puedo curar No tengo No tengo re... Tengo Revivires, pero no lo voy a usar o sea, vamos a intentar hacer el nurlo, lo más nulo posible A ver, no recuerdo si se está oyendo bien Sí, debería Creo que era fácil Creo recordar que era fácil Además, si hacía bien las cosas no tenía que luchar o algo de eso era La misión de gimnasio de Pokémon Pueblo Lluelo es la siguiente: conducir esos gulú descarriados de ahí uh -huh. hasta, hasta barreras de mmm, barras de paja como esa. Okay. A propósito, yo me llamo Pago, Paco Legiado. Paco Legiado. Colegiado. <risa> yo soy el árbitro y me encargo de informar del los, de los resultado de los encuentros. Dicho esto, que empiece la misión de gimnasio. Ok. Pues bueno, nada, no, venga. No será difícil, mira. ¡Gulus! ¡Gulus! Venís a mis gulus. Venga, esto aquí. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Venga. ¿A dónde vas tú? Venga, ya está. No es difícil. O sea, esto es fácil. Esto es very fácil. Aquí ya se complica un poco porque hay un... Un jumper... Que las ahuyentan, pero... Movería. Eh, pues sí, mira, hay un combate. ¡Hay combate, amigos! ¡Combatito! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, vamos a dejar a Michi. ¿Qué pasó? Dice, bienvenido aspirante, lo siento, pero debo sacarte del campo. Es mi trabajo. Ok, es tu trabajo, te lo respeto. Hola Víctor Hernández, ¿qué tal? Entrenador de Gimnasio Iker, mira Iker, <ríe> Iker Jiménez, quería Iker Casilla, Iker Casilla, mm, no, nada. ya me entiende Iker, jugador, o qué pasó, a ver, eh, Ecoboss, a ver si, sí. que por qué no uso a, a, a, a Scorbuni, bueno, a, a Rabot. Y, y, y, y, y al otro Y al Corbi, Al Corbisque Porque los quiero para Para el, el, el líder Golpe criticazo ahí Toma ahí Nivel 19, cuarentena Otro que está rozando ahí la legitimidad Un gran equipo Me habéis metido un gol para, por la escuadra ¿Verdad que sí? Golazo Qué mal, no hay nadie en, en Twitch Qué mal Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Que el jump está ahí ladrando Venga Venga Chacho con las ovejitas ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú, trometida? Allí Venga. Tontita Eh, ¿Qué hago? ¿Peleo contra el que se quedó atrás? Melanie, eso no lo hagas. No regales dinero en la escuela. Eso no lo hagas. A ver, vamos a ir por aquí. Eso. ¿A dónde vas tú? ¿Pero ¿a dónde va esta? Con su puta... Mira, voy a, voy a llevar primero un grupito. Voy a llevar primero un grupito. Oh, mira. El líder de gimnasio está a tiro de piedra. Pero eso significa que. Mmm, eso no significa que vayas a enfrentarte a él. Ojito. ojito. Oh, Misbael, ¿qué tal? Raquel. ¿O oh, qué pasó Raquel? Problema, ¿eh? Que como. Como suba a nivel 20, Rabot o. Bueno, eh, Usagi o. O el otro. Me, voy a, me No los voy a poder usar. Y los tengo que usar. Si no, no gano. Que, giga, que haces Gigamax y todo. Así que estoy un poco... Un poco contra las cuerdas. y Eso que no he subido... No le he peleado nada. Es más, eh, pasé de pelear contra un entrenador para no tener que subir tanto nivel. Michi. Uy, Michi. Michi. Que, que me mueres. Michi, que te me mueres. A veces no... No digas eso de, de Melanie. Por favor. Eh, no vi qué Pokémon va a mandar. Bueno, igual. Eh, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Pues si no. Vamos a meter a Thor. Aunque será de tipo planta, seguro, pero no, por si acaso. Odis, vale. Bola voltio, qué poco le quita, Dios mío, Ácido. Ha, ha sido un placer te. ha sido un placer, ahora voltio otra vez, qué poco le quita, Ácido. venga otra vez bola voltio. Y Dios, y Thor tiene que ser cambiado ya. Venga, vamos a meter a F en el chat que ha sido no la hace mucho. Que no la hace mucho, dice Joder, Joder. Pero mira el, mira el daño que hace ácido. Eso no es normal. Puto Odis. No es normal. No. Hidropulso. Bien. Por fin. Eh... Gruñido fuera. Adiós. Vale Perdió, menos mal Menos mal A ver, yo creo que después de esto Ya directamente se acabó la prueba Y voy contra el líder Así que vamos a dejar las ovejitas aquí Vamos a poner estas dos también Joder, porque voy más rápido Con lo lento que va el juego Y, y voy, voy más rápido que las Putas ovejas a ver, deja los jumpers quietos, anda. Que quiero recoger las ovejas. Los glues. A ver, tengo... Lo suyo sería que reúna a todas estas ovejas. Así, lo más lejos posible. Y no ir muy rápido. Por aquí. Concentración. Concentración. Concentración. Y todavía me faltan ovejas. Ya están todas. No hace falta, mira, Si tienes otro gasto, no lo vas Exactamente. Correisto. Correisto. Bueno, ahora tengo una cosita que decir. Eh, ¿Aquí se podía coger Pokémon? No me acuerdo. Creo que había un gimnasio en el que se podían atrapar Pokémon. Vamos a meter a, a Chocoboyo. Al primero. Y Usagi será el segundo. Y sí, venga. Vamos contra, contra el primer líder del gimnasio. A ver si lo ganamos. Y con esto ya terminaríamos el directo. No voy ni a guardar. Si me muero, me muero. Con dos... Con un buen par. Venga. Misión completa de gimnasio. Ok. Y venga, venga. We can. We can. Buf. Buf. Y con los Pokémon sin curar ni nada. Que me va a hacer Gigamax. Me voy a morir. Voy a morir. Ahí está Percy, el mamado, con cara de chiquillo, chico. Venga, mi gimnasio es el primero y como es lógico aquí, me llega un aspirante tras otro. Por eso no he visto, me he visto obligado a endurecer la misión. Pero tú la has superado como si tal cosa. Me has impresionado. Tu compasión sobre los Pokémon es más honda. Perdón, compresión. Eh, sobre los Pokémon. Comprensión, joder. Es más honda que las raíces de un árbol. Será un combate encarnizado. Voy a tener que Dynamaxizar a mis Pokémon para ganarte. Ojo, ojito, ojete, que hace Dynamax. Un Dynamax hace muchísimo daño, pero muchísimo daño, ¿vale? Muchísimo. Así que vamos a ver cómo, cómo me las apaño. Gossifler. Bueno. Creo que Gossifler me lo puedo cargar fácil. Creo. La puedo hacer más, Pero todavía no. Sí, vale, gracias. Venga. Eh, tiene dos Pokémon nada más, así que vamos a usar picoteo. Así si tiene alguna valla, pues me la como de paso. Ay, mierda. ¿Por qué? Caron. Joder. No, espérate, que si el siguiente Pokémon que me manda usa Canon también, el ataque va a ser... el daño va a ser por dos. Ojito. Venga, ya está. Ok. Y eh, veo que me va a mandar otro Pokémon que es el que está a nivel 20. Ah, es un voz Vale. Ojito. Ojito que está a nivel 20 y los míos no llegan a nivel 20. Eh, sí, voy a cambiar de Pokémon. Voy a meter a Usagi. ¡Hola David Redondo! ¿Qué tal? Pues llega justo en el combate encarnizado en la final Contra el muchacho este que no me acuerdo cómo se llama No me rendiré, soy terco como una mula uh -huh, vale Percy, Percy, Percy Va a echar a Eldegos y lo va a dinamaxizar Así que yo voy a hacer lo propio Dinamax y maxi ignición. Venga, venga. Que con la misma me lo cargo. Deseenme suerte. Yo creo que sí, ¿eh? porque tampoco es muy difícil. A partir del siguiente es donde empieza a, a, a encarnizarse todo. Uf, estoy nervioso. Estoy nervioso. Porque ahora él también din dinamaxiza. Y sube un montón la vida de, de él de vos. ¿Por qué no le pusieron nariz a Percy? ¿No tiene nariz? ¿qué es un Pokémon? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Maxi, inició, bien, bien, bien, bien, bien. ¡Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo! ¡Yes! Ya podía haber sido de una, ¿eh? Pero bueno Espero que estés preparado. Va a ser... Bueno, creo que ahora con Maxiflora también nos cura un poquito también. Uff, quita bastante, ¿eh? Pero no, yo creo que queda para pa pegarle otro y... y no muere. Y no muere, me da, porque se va a curar. Venga, pero yo también me curo. De nada, venga, todo va segundos por uno. ¿Ves? Pero él se cura. ¡Oh, coño, que se cura! Que se cura, si se cura tenemos un problema Mira ah, me otra vez No, pues mira, GG Gané, gane gane Gané, I win I win, no perdí vidas, eh No perdí vida. Y gané la batallita La yuki Y lo mejor de todo, no se murió ningún Poké pues, qué mal, realmente se pasa mal, ¿eh? Cuando, cuando un Pokémon tuyo muere y ya no lo puede volver a usar, lo pasas mal. Dice, vaya con el nuevo aspirante, la fuerza de mis Pokémon de tipo planta se han marchitado. Has ganado 3200 Pokémonedas. ¡Wow! Oh, ¡Qué guay! Sin duda ha sido un combate muy fructuoso para ti. Te, te hago entrega de la medalla planta como prueba de que has ganado a un líder del desafío de los gimnasios. ¡Gracias! niños. Pesó mano. Eh, yo... Yo... Me voy a callar, ¿vale? Pero esa mano es demasiado grande. Es demasiado grande esa mano. No es que no voy a leerlo, pero bueno. Con esa mano te pega una hostia. Y te deja en el suelo y te entierra. Mi más sincera enhorabuena por tu victoria frente a Percy. Para conmemorar la toma este esta MT. Ok. Hoja mágica. Bien. Hoja mágica. Bueno, ya se lo enseñaré a algún Pokémon en otro desafío. Y un uniforme tipo planta. Vale. Lo que voy a hacer es que para el siguiente capítulo voy a, voy a ir vestido con el uniforme tipo planta. Andas un poco perdido, Arnold. Deja que te oriente. El desafío de los gimnasios sigue un orden determinado. Te toca atravesar la ruta 5... Hasta pueblo Amura Donde te enfrentarás a Katy Pero ahora que has conseguido la medalla planta No sería mala idea darte un garbeo por el área silvestre Lanzar, Lanzarte a capturar Pokémon de nivel más alto que los tuyos No es nada fácil, pero vale la pena Ok, ok Pues bueno, vamos a irlo dejando por aquí Espero que les haya gustado Y bueno, me imagino que ahora, o más tarde Aaron va a hacer eh, directos y, y todo eso Así que esténse atentitos y te dije que Scorbunny o su segunda evolución sirven para todo, verdad que sí Melanie, pero para todo para todo no. Contra Katy no voy a poder hacer nada, así que bueno, contra Katy ya tengo a cuarentona o, o cuarentena que diga o a Thor, así que bueno, ya, ya seguiré viendo. Pues nada, eh, para el próximo capítulo ya traeré el layout actualizado con la medallita y con el Pokémon evolucionado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.